porque por qué hablando por qué porque por qué por qué por qué por qué por qué por qué por Ya, ya, ya, ya. Hablo por qué por acusado? qué por qué por qué por qué por qué fue? Me por qué no Me por qué por una por qué me qué a mí. Estaba qué por qué me estaba bañando. No qué por qué me El Pedro, qué por qué por Ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Por qué? Me estaba ¿Cómo? Ya, ya, ya. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me estaba bañando ¿Mé? y no quiso que yo me bañara allí. Qué? ¿Qué ya, ya ya, no, pero, pero, ya, ya, ya, ya, ya. ¿por qué fue? Graulo, ¿por qué fue? Graulo, ¿por qué fue? Cállate. Me, cortó. me, me es mío. Enseña, enseña. Mire. es. Eso un agente que me cortó a mí. ¿Qué ¿Qué estaba reclamándole porque me ¿Qué? estaba bañando. El nombre, y todo. Pedro, ¿qué es Pedro? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Qué estaba bañando ¿por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Hablo ¿Por qué fue? ¿Grablo? ¿Por qué fue a ¿Por qué fue? Mira. Váyate. Se me. Se me. Oye, no, señor. Señor, que me a mí. Estaba me estaba bañando. Nombre y nombre y todo. Ya, ya, ya, ya. ¿Por qué? Se estaba ¿por qué? ¿Por fue? y no quiso que yo me bañara Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Grablo? ¿Por qué fue a ¿Por qué fue? Ya traigo, semen, no sé, me... señor, un... no sé. Sí, no. una gente que me cortó a mí. ¿De ¿De que de estaba reclamando porque me estaba bañando. Hombre, y no, hombre y todo. Pepe, ese Pepe. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ¿Por, Por qué? Estaba me estaba bañando. ¿Por qué metió fuego? ¿Por Estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. No, lo, ¿por qué fue? Grábalo, ¿por qué fue? Grábalo, ¿por qué fue? Mira. Váyate. Semen, no sé, no sé. Sí, una gente que me cortó a mí. Estaba reclamando porque me estaba bañando. ¿Por qué? Porque me estaba Pedro. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, estaba ya, ¿Por qué? ya, ¿Por qué? me ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¿Por qué? fue? Cállate. Ya, ya, ya. ¿Por qué? no porque fue y no quiso que yo me bañara allí. ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Por qué ¿Por qué me yo me bañé a ya ya ya ya ya ya ya ya porque fue? Mira, ya ya ya ya ya ya ya se me cortó Es ya ya que me cortó a mí. ya ya ya ya estaba me ya ya me ya ya Pedro ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya me ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya fue Me cortó. Me ya ya se. ya ya ya ya ya ya ya soy un agente que me cortó a mí. ¿De estaba reclamándole porque me Oye, estaba cortando. El, el nombre, y nombre y todo. Es el Pedro, ese el es Pedro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.